¿Es el Perú el epicentro de la próxima pandemia que enfrenta el mundo? ¿Sabía usted que tras la muerte de un león en un zoológico se le sumaría la muerte ahora de una leona? Además de estos casos, ¿tenía conocimiento que la gripe aviar habría cobrado la vida de 585 lobos marinos y más de 50.000 aves silvestres dentro de pelícanos, gaviotas y pingüinos? ¿Qué es lo que está pasando con la gripe aviar en Perú? En una reciente publicación de este 10 de febrero de 2023, científicos habrían revelado que tras la muerte de un león en un zoológico, se le sumaría hoy en día la muerte de una leona. ¿Qué es lo que está pasando con la gripe aviar y por qué hoy en día las alertas habrían encendido en relación a esta enfermedad? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Perú. ¿epicentro de la próxima pandemia? Un punto importante a tomar en cuenta es que en los últimos días, sobre todo para febrero 2023, las alertas con respecto a la gripe aviar se sumarían cada vez más. Y en un comunicado reciente del 8 de febrero de 2023, el director general de la Organización Mundial de Salud habría indicado que los países estén vigilantes frente al avance de la gripe aviar podría ser la enfermedad de la gripe aviar h5n1 la próxima pandemia una situación que para muchos expertos lamentablemente sería viable sin embargo la situación hoy en día que se registra en perú sería bastante crítica no solo se han registrado aves enfermas con gripe aviar las cuales habían fallecido sino también infecciones en mamíferos que estaría preocupando. Se habría reportado un león muerto por gripe aviar y hoy en día se le sumaría una leona. En una publicación de este 10 de febrero 2023, científicos en Perú estarían indicando que leona del zoológico muere por gripe aviar y sería un cuarto caso de contagios en mamíferos del país. Otros mamíferos contagiados habrían sido los lobos marinos en Ica, un delfín en Piura, una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Con respecto a la publicación, sería mención que tras la muerte y confirmación de un león en un zoológico en Huangayo por gripe aviar, hoy en día los científicos reportarían una leona fallecida a causa de esta infección. Una situación preocupante que llamaría la atención a los expertos internacionales. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, habría confirmado que la leona del zoológico municipal de Huancayo, habría amanecido muerta el pasado 26 de enero 2023 y estuvo contagiada por el virus de la gripe aviar tipo A, subtipo H5, el mismo virus que habrá causado la muerte de aves en el 2022. Esta situación ya habría pasado en Ica, donde se encontraron tres lobos marinos infectados y muertos por la gripe aviar y también se estaría extendiendo a otra región en Perú, como sería Piura, en donde un delfín habría sido diagnosticado también de la gripe aviar H5N1. Senasa habría encontrado ya 46 brotes de gripe aviar en aves domésticas en Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. En Huancayo, las muertes habrían también llamado la atención de palomas, las cuales habrían aparecido muertas en Concepción y en Chupaca, que son regiones de Huancayo. Funcionarios de Zoológico de Huancayo habrían reportado de esta manera, que también al igual que un león que habría fallecido por gripe aviar, una leona sería también otra víctima mortal de este virus. Una situación importante a tomar en cuenta. Hoy en día los expertos estarían manifestando su preocupación sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Una situación bastante preocupante, dado que no solo se ha reportado la muerte de aves silvestres, como son pelícanos, gaviotas o pingüinos, sino también se ha confirmado la infección y la muerte de lobos marinos, en donde ya en reporte se refiere a más de 500 lobos marinos muertos por la gripe aviar, y hoy en día se le sumaría un delfín en piura y sobre todo dos leones muertos por gripe aviar. Un león reportado hace algunos días con respecto a que había sido confirmada su muerte por gripe aviar, y hoy en día, en un reciente reporte, una leona del Zoológico Municipal, también habría sido una víctima mortal de la infección de la gripe aviar esto estaría causando preocupación a la comunidad científica dado que estaríamos hablando de un virus que tendría una mortalidad no solo en aves sino también en mamíferos dos especies diferentes de animales que hoy en día estarían compartiendo una misma infección y esto también habría sido reportado ya casos en seres humanos desde 1996 y el primer caso en América Latina se habría dado en el 2023, en donde una niña de 9 años en enero de 2023 habría sido confirmada ser la primera infección humana de gripe aviar H5N1. Datos importantes a tomar en cuenta. El mundo estaría conociendo el inicio de un virus con el potencial de ser la gran pandemia. Los expertos mencionan de que una pandemia por gripe aviar H5N1 no tendría comparación con COVID-19, dado que la situación que causaría la gripe aviar H5N1 como una próxima pandemia sería de 10 e incluso hasta 20 veces más grave que lo que ha enfrentado el mundo con COVID-19, una pandemia que todavía no ha terminado. ¿Podríamos estar frente a la próxima gran pandemia que el mundo enfrente? ¿Podría ser el virus de la gripe aviar el próximo virus que domina el mundo? Lamentablemente, este riesgo estaría latente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en donde en una reciente publicación de este 10 de febrero 2023 se confirmaría otra víctima de la gripe aviar. En un zoológico municipal de Huancayo se habría confirmado que una leona habría fallecido producto de la infección por la gripe aviar una situación que se le estaría sumando ya en perú infecciones en delfines infecciones en lobos marinos y muerte de aves silvestres tales como pelícanos gaviotas y pingüinos qué es lo que está pasando con la gripe aviar y podría ser perú un epicentro importante para la próxima pandemia la situación es preocupante dado que el servicio nacional de sanidad agraria ya habría confirmado 46 brotes de gripe aviar en aves domésticas en regiones como Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima Ica y huancayo Igualmente se había reportado infecciones ya en mamíferos tales como delfines, un león fallecido por gripe aviar, una leona que se suma y sobre todo leones marinos que habían fallecido también por gripe aviar en un número superior a los 500 especímenes. Datos importantes a mencionar. El mundo estaría frente a una próxima pandemia. Y muchos expertos no descartan que Perú cruce un epicentro de la próxima pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos!